chicos, seguimos con la explicación del método, del método de queue en este caso para la cola. Y lo que vamos a explicar, como ya he dicho, es el método de Enqueue, porque eh, desde el ordenador es un poco raro. Como ya sabéis, una cola es un conjunto de elementos que están puestos uno detrás de otro. En nuestro caso, lo visionamos de la siguiente manera. Primero, segundo, tercero y cuarto, y el último elemento es nulo, es decir, que no hay elementos. La primera persona, la segunda, la tercera, la cuarta y ya detrás suya no hay ninguna persona más. Entonces, eh, esta sería eh, la, la cola eh, cuando ya están insertados los métodos. Pero vamos a suponer que esta cola está simplemente para explicaros cómo funciona. Ahora vamos a partir de una cola que no tiene elementos, que sería una que tenemos aquí. Entonces, esta cola pues sería Q, ¿vale? Entonces, esta cola no tiene elementos. Como no tiene elemento, si llamamos al método en queue entramos en el primer if, porque queue es nulo. Entramos, le damos un espacio en memoria, sería este de aquí, le asignamos un valor, que por ejemplo le voy a poner el 2, y el, de, el que tenemos detrás suya se lo ponemos a nulo. Entonces, pues ya tenemos el primer elemento. Eso, esto sería... El método if, ¿vale? Es muy sencillo. Simplemente lo que se hace es crear un nodo, insertar un elemento y el que tiene detrás suya, como ni nadie, se le pone nulo. Muy sencillito. Y ahora vamos con el else, que eh, no está completo porque no me, ca no me cabría, pero eh, voy a seguir después de explicar la parte más crítica, que sería el while, ¿vale? Entonces, una vez que llamamos método en queue y ya tenemos un elemento, pues lo que hacemos sería crear. Auxiliares una que es pre y otra que es aux vale voy a borrar y voy a seguir la explicación entonces chicos voy a ir formado el cambio que he hecho he creado una cola con ya ele <coughs> elementos dentro de esta cola para explicaros mejor cómo funciona el algoritmo del while además he eh, dicho que este método no estaba completo he puesto punto suspensivo y lo continúo aquí vale es decir que detrás de eh, este while tenemos los puntos suspensivos, sería este gacho de aquí, ¿vale? Este código iría detrás justo del while. Los que habéis visto el vídeo sabéis entonces cómo está puesto, ¿vale? Y vale. Entonces, tenemos nuestra cola ya eh, con un elemento. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues creamos dos colas auxiliares. Una que apunta a Q, que sería AUX, y otra que apunta a NULL. Como le he llamado PREV, vamos a suponer que esa está justo delante, ¿vale? Sería PREV y apunta a nulo, ¿vale? Está delante de la cola y out apunta a la cola. Esas son las dos líneas que tenemos aquí. Ahora, el WHILE. El WHILE es muy sencillo. Lo que hace es que, mientras que la Q no sea nula, lo que vamos ahí es... Con nuestra Q que apunta también al 2 La vamos a ir avanzando Hacia el final de la cola Hasta que llegue a la posición nula Cuando llegue a la posición nula Nos saldremos del bucle Y ya insertaremos el elemento ¿Vale? Entonces, esta AUS La voy a poner en otro lado Porque nos hará falta al final Y la Q, que no hace falta ahora La vamos a poner ahí ¿Vale? Entonces, mientras que eh, la Q no se anula, avanzamos hasta el final, vamos a, a reiterar en el bucle Entonces yo lo que quiero insertar es un elemento nuevo, pongamos por ejemplo el 5 Y lo quiero insertar al final de la cola, porque en una cola tú llegas y te pones al final Entonces yo quiero insertar el 5 ¿Qué hacemos? Pues creamos nuestras dos colas, pre y aus, Y ahora, con la Q, nos vamos a ir avanzando de elemento en elemento entonces, en cada iteración, lo que hacemos es que PREV, en este caso, en la primera iteración, ahora apunta a donde apunta Q. Y Q avanza al siguiente miembro. ¿Vale? Volvemos a iterar. PREV avanza y Q también. Lo mismo. Pref avanza y Q también. Seguimos. Mientras que Q no se anula, Q no es nula, tiene el elemento 1, pues vamos a avanzar. Y llegará un momento en que Q se anula. Y pre está justo antes de Q. Entonces, Q ya sí es nula. Entonces, una vez que llegamos al bucle, nos salimos del bucle. Nos salimos. Esto ya no se ejecuta Y lo que se va a ejecutar es este código de aquí Voy a borrar para dejarlo más claro Ahora sí, este sería el código Pues bien, estamos en este paso ¿Qué hacemos ahora? Q, que sería este espacio de aquí Vamos a reservarle un espacio en memoria Por lo que ya no sería nulo Tiene un espacio Ahora le metemos el valor Nos llega el 5, pues Le metemos el 5 ¿Qué más? Decimos que la posición de detrás tiene que ser nula. La posición de detrás tiene que ser nula. Y ahora, estos dos pasos también son críticos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos llega, por, el, por los parámetros, eh, la cola Q. Entonces nosotros estamos trabajando con la cola Q. Si nosotros ahora mismo terminamos el método, Q lo que vale es un 5 y su elemento que tiene detrás es nulo. Esta sería nuestra Q, hasta ahora. Solo esto. Pero en realidad nosotros no hemos dejado en el camino todo lo que estaba en el principio. ¿Qué hacemos entonces? Pues le decimos que el pref del post, es decir, elemento este, apunta a Q. ¿Vale? El elemento que está detrás de pref, que es el 1, o sea, el 1, su el elemento que está detrás es el 5, pues apunte ahí. Y decimos que Q, que está aquí, apunte a AUX. De tal manera que la Q ya no apunta ahí, apunta a donde está AUX. Y ahora sí, cuando nosotros terminemos nuestro método, ya tenemos nuestra cola completa. Ahora sí. Ya cuando terminemos nuestro método, tenemos la chacola completa y habremos acabado pues, nuestro método. Espero que lo hayáis entendido de esta manera más fácil. Si tenéis alguna duda o queréis que lo repita, pues me lo decís. dale a me gusta y yo sigo grabando, ¿vale? Chao.